Una de las asignaturas pendientes en el proceso de vacunación son las tasas de vacunación de los profesionales sanitarios, que a veces son extremadamente bajas. Son personas que trabajan con enfermos de riesgo y que pueden ser vectores de contagio de enfermedades infecciosas. Invitamos al doctor Miguel de Paula, experto en prevención de riesgos laborales, para que nos hable de este tema. Más que nunca, ya sabes, vacúnate, vacúnalos. Hola, soy Miguel de Pablo Artiz, médico del trabajo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y voy a hablaros de la vacunación de gripe en los trabajadores de centros sanitarios. Comenzaré con un dato. El porcentaje del personal vacunado de gripe suele estar aproximadamente sobre el 30% en España. En nuestro hospital ronda el 34,68% y quizás sean de las mejores cifras de Castilla y León, aunque… cifras bajas, ¿verdad? ¿No tendríamos que tener una vacunación del 100% de la plantilla excluyendo a la gente con problemas médicos a la vacuna? Veamos a continuación las causas de que no se vacunen los trabajadores. La primera sería la baja percepción a enfermar. Todos sabemos que si sentimos un dolor, un analgésico puede reducirlo o quitarlo. En una infección de orina, el uso de un antibiótico indicado disminuye la sensación de escozor y por supuesto elimina la infección en sí. Pero ¿qué pasa cuando nos vacunamos? nada. Cuando nos ponen una vacuna no sentimos nada, salvo el pinchazo, no nos sentimos mejor, no nos quita los síntomas. De ahí, si no sentimos nada, ¿para qué nos vamos a vacunar? Esa percepción de no mejoría que tiene la gente cuando se pone una vacuna hace que sea más difícil aceptar una vacunación. La frase del millón es aquella del si no me he cogido una gripe en años. ¿Realmente eso supone una disculpa? ¿Acaso tu sistema inmunitario tiene superpoderes? ¿Quién te dice que, curiosamente, esta vez sí te coges un gripazo, con su fiebre, la flojera que produce, las toses y los mocos? Segundo, el temor a las reacciones adversas. Pasamos exactamente de un extremo al otro. Si uno lee detenidamente la información que se nos da ante una actuación médica como puede ser una cirugía, lo que se llama un consentimiento informado, verá que en ese texto existen múltiples efectos secundarios, aunque la posibilidad de que se vean estos sea muy remota. También para las vacunas existe esa información. Eso sugiere en mentalidades que son alarmistas o que tienden hacia lo hipocondríaco a magnificar las posibilidades de ocurrencia de los mismos. Aquí podemos incluir a los movimientos también antivacunas, que muchas de las veces han incluido reacciones adversas que no por ello tienen por qué ser correctas. Y una de mis frases preferidas, me vacuné y me dio gripe. Dejemos una cosa bien clara, la vacuna de la gripe no produce gripe, porque lo que está dentro de la vacuna no está vivo, son virus muertos y fraccionados, y no pueden producir la enfermedad. En algunos casos se pueden producir cuadros que llamamos pseudogripales, de corta duración, pero que no son una gripe como tal, simplemente es la reacción inmunitaria. Tercero, dudas sobre la efectividad o eficacia de las mismas. Steve Jobs, Bill Gates, Amancio Ortega, cualquier empresario de éxito sabe que creer en su producto hace que el cliente también confíe en él. A veces se puede dar el caso de que el médico no confía en su propio producto. ¿Por qué? Empecemos principalmente por la creación de las vacunas. Las vacunas de la gripe son elaboradas a partir de las cepas predominantes que van a ser generadoras de la enfermedad por consenso de los expertos de la OMS. Pero como en todas las situaciones, se pueden producir excepciones que hacen que el pronóstico no sea totalmente certero y la protección sea menor. Un hecho es cierto, en medicina no existe el 100% de algo. Hay veces que nuestra creencia en ese sentido se hace difícil. Pongamos por ejemplo la vacunación de este año 2017-2018. Los expertos decidieron que la cepa predominante de este año iba a ser la gripe B linaje Victoria, la que más había afectado a la zona australiana. Y resultó ser la gripe B linaje Yamagata, de ahí que a finales de diciembre se produjera un aumento de afectados en la gripe, incluso entre los vacunados. Una posible mejora de esta circunstancia está en pasar de un modelo de vacunación de gripe trivalente, que incluye protección frente a dos cepas de gripe A y una de gripe B, a una vacunación tetravalente, que incluiría la protección frente a dos cepas de gripe A y dos cepas de gripe B. Lo importante, a pesar de lo que hemos dicho anteriormente, creer en vuestro propio producto. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo primero, sin duda, hacer mención de la formación y la concienciación de los trabajadores. El conocimiento disipa las dudas de los apartados anteriores, tan fácil como eso. En segunda parte, insistencia en la responsabilidad ética de la vacunación. Primum non nocere, no causar daño. Es uno de los principios fundamentales de la medicina. Un trabajador no vacunado es un potencial foto de contagio de la enfermedad, ya sea médico, enfermera, auxiliar, celador o incluso la gente que no tiene contacto directo con pacientes, administrativos, mantenimiento, cocina, ya que cualquiera puede serlo y no podemos convertir nuestro ámbito de trabajo en un caldo de cultivo para la expansión de la enfermedad. Se tiene que tener en cuenta también que un trabajador enfermo supone una carga suplementaria a su servicio, con lo que el resto del equipo tendrá que trabajar mucho más para sustituir el trabajo de ese trabajador. Y, por supuesto, la ejemplaridad. Aquí no vale el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. La mejor manera de recomendar la vacunación es vacunándose uno mismo. En mi caso, intento siempre que sea la primera vacuna del primer día. Así uno se ve con la suficiente autoridad moral para indicar la vacunación a toda persona que pase por la consulta. Y por último, el método radical. Personalmente no quisiera llegar a lo que se hizo en un grupo de clínicas de Estados Unidos, donde obligaron a la gente a vacunarse de la gripe y aquellos que no se vacunaron los despidieron, salvo aquellos que presentaron justificación médica o por creencias religiosas. En ese caso tuvieron que llevar una mascarilla para trabajar de manera permanente durante la campaña de gripe. Aunque menos radical, se sabe que el gobierno australiano está elaborando una ley para la vacunación obligatoria de la gripe en trabajadores de centros sanitarios. Por otra parte, tenemos al famoso hospital Johns Hopkins, que tiene una política perfectamente definida al respecto. Toda aquella persona que quiera trabajar allí ha de vacunarse de la gripe, aunque establece excepciones para las cuestiones médicas o religiosas las cuales el hospital pide la justificación correspondiente e incluso la posibilidad de preguntar a los líderes de religiosos de una creencia determinada si la religión que profesa el individuo impide las vacunaciones. Si se le concede el permiso a la no vacunación, el trabajador deberá llevar una mascarilla cuando esté a menos de dos metros de cualquier paciente. Aún no se ha dado el caso, pero podría darse que, en un futuro, los pacientes y familiares puedan exigir que el trabajador que les atiende esté vacunado de la gripe para salvaguardar su salud. Sería una forma interesante a estudiar dentro de los derechos del paciente, no viniendo las exigencias desde las direcciones, sino desde el propio usuario. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje. Espero que os hayan quedado las cosas claras y si no, preguntad o buscad información. Y termino con una recomendación. Protégete a ti mismo y protegerás a los demás.